Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo y más para el canal, el día de hoy les traigo como pueden ver en el título y como pueden ver en la miniatura y como pueden ver en la pantalla Un gameplay, un gameplay de Ben 10 Super Hero Time, el juego oficial, oficial les cabe de reclarar, es el juego oficial de Roblox De Ben 10, <ríe> creo que ya lo dije Vale, comencemos Bueno, los que son más viejos en el canal, llevan más tiempo, saben que yo ya subí un video de Roblox, y seguramente lo estén mostrando en pantalla, donde intenté explorar en qué consistía este mundo, de qué trataba, y etcétera, etcétera. La verdad es que con Roblox tengo una relación bastante extraña, partiendo porque no me llama la atención, y terminando porque las veces que lo he jugado, muy pocas veces me termina convencer. Así que espero que esta vez sí si me convenzca, conven... convenga, convenzca? Me convenga? Eso. Yo creo, creo que así se dice. Me convenga. <risa> así que, veamos qué tal. Estuve viendo que este, bueno, al ser el serial oficial está un poquito más actualizado con cosas como la Opening Out, que pueden ver en pantalla. Así que, bueno, sin nada más que añadir a esta introducción, vamos a darle comenzar. Bien, eh, este es mi personaje, no tiene cuello. Está en DLC. Y vale, eh, tenemos al nuestro lado izquierdo un cero. Supongo que es nuestro nivel y 0 y 25 de experiencia, o sea, tenemos que juntar 25 de experiencia para subir de nivel. Eh, tenemos un icono de Ben. Tenemos un símbolo de buscar. Ah, esto es como misiones, habla con Ben. tu que ser un ¿Y esto qué es? es Mis formas alienígenas, me imagino. Y esto debe ser coins o algo así. Habla con Ben, dice. Ahí está Ben. Hola Ben, ¿cómo te hablo? Hola, soy Ventanizon. Probablemente me... Probablemente me... Probablemente queda, amigo. Ah, mira, tengo la Omnitrix. A ver... A ver, hay como emotes, ¿no? Hay como... Emoticones, una barra de emotes para expresar sentimientos. Ok, aquí está el Omnitrix. Y me podrán formar, ¿no? Habla con Ben, bueno, vamos a hablar desde el principio. Hola, soy Ben Tenison. Probablemente me. Claro, eh, me gusta conocerte. Like... <ríe> sí. Seguro que lo soy. Eh, bienvenido a. What the fuck. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? <ríe> ¿Dónde están los sois? What the fuck. Busca los portales y ten cuidado. Gracias. Los problemas. <ríe> What <the> fuck? <ríe> ok. Ok, bueno. 18. Ok, tenemos 5 de experiencia. Empleo conseguido, ganado el premio de 10 coins. Sigue las instrucciones de Ben y entra y entrena para ser un héroe. Ben dice. Ok. Cuando uh, comience el juego, Follow las instrucciones. Uy. Vale, vale, aquí están los aliens. Explíquenme qué hay que hacer, gente. <risa> recolectar, recolectar, ¿qué, gente? Qué cosa, gente. <risa> Iniciando. ¿Pero qué hay que hacer? Ah, hay que pasar por esto. Ah, el 7, el 7, el 7. Para la Ah, ya acabo de pasar por el 7. ¿Paso de nuevo? Paso de nuevo ¿Tengo Accelerate? Sí Me gusta mucho Accelerate De mi favorito Ok, ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por cuál hay que pasar? Recolectar Eh... Anillo 3 como fuego ¿Dónde está el anillo 3? ¿Dónde está el anillo 3? ¿Dónde está el anillo 3? ¿Dónde está el anillo 3? Ahí ese Vale Bueno, ahí está el molde de fuego <risa> Más tieso que... Vale Eh... Ring 1 haciendo wallbine, aquí está el 1 El 1 está acá, ahí está Vale Vuelve bueno, además de lo mismo también está tiesísimo Solo hay 6 aliens Vale el 7 de nuevo No digas es que perdí ¿Qué, ¿Cómo que no seguí las instrucciones? ¿Ustedes vieron que atravesé el 7? What the fuck, bueno, vámonos. Ay no. ¿Qué es esto? Recolectar. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llegar a algún color? Uy, dice recolectar, pero no dice que hay que, que recolectar Soporte en verde ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? Gente, ¿dónde está el verde? Ahí está No No entra Ay. Ah, vale, gané, gané, gané Vale, gente, hemos ganado <ríe> Nadie sabe cómo ni por qué, pero ganamos Vámonos, ya me voy Quiero irme, quiero irme Vale Bueno, dice que es la beta <ríe> Hay que entender un poquito que al decir beta es porque algo todavía no está al 100% Vale, ¿qué aliens tenemos? Ah, aquí están todos, aquí están todos, ok, ok ¿Podemos personalizarlos? Ah, podemos personalizarlos Vale, ¿por qué un mongosaurio está en verde? ¿Es un out de Omnitrix? <ríe> ¿Y por qué Godflow también está en verde? ¿Están bloqueados? ¿Por qué están bloqueados? ¿Y por qué si puede ser omni Out omni g 3 A ver Vale, y... ¿Y qué habilidades tengo con esto? A ver Bueno, conseguí otro emblema sí, Mejores tiempos de Obi en Hex Vale Hay monedas aquí por todo el mundo, así que es fácil relativamente conseguir A ver, ese, ese sujeto sabe volar, ¿Cómo vuelo yo? Gente, ¿Cómo vuelo yo? ¡Ay, ay, ay! Ay, vale, con la F No tiene sentido Bueno, esto es como una propaganda de 2010, míralo en Cartoon Network Que bueno, la verdad no tiene tanto sentido que lo vean en este Cartoon Network La clara de es que XLR8 es Tiempo ¿Por qué? ¿Por qué esa persona da tan...? ¡Uy! ¡Uy! ¡Para, para, para! Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con... G-3 A ver, eh... Tiempo, ¿Por qué tiene tanto? Porque 69 es el mejor tiempo, no entiendo A ver, veamos qué, qué va a hacer eh, duro, quiero ver duro Vamos a partir fuerte Accelerate, Race H Vale Y, ¿qué hay que hacer? Vale Necesito velocidad, vale Presta atención, sí amigo, ¿por qué me dices presta atención? ¿Qué te ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? No tiene sentido, o sea, ese salto es imposible entonces Dice presta atención? ¿Presta atención a qué? No puede decir presta atención justo cuando voy a saltar No me lo creo yes. WTF Al final antes de 95 segundos pero no me está contando yes. Yes. Oh, Me caí de nuevo gente A ver Aquí tiene que ser con vuelo, gente Si no, no voy a poder No voy a poder llegar ahí ¿Cómo he llegado allá? ¿Cómo he allá sin ¿Ni siquiera me salto? <risas> ¡Me no, voy de la vida! A ver, último intento yeah. ¡Pero si no me saltas! ¡Ey, sale el R8! Ok, ok, yeah. no entiendo Probablemente tengo que esperar segundos para que salte Tiene sentido yeah. Yeah. Vale Y encima igual no llega, o sea esto es imposible, o no es duro, es imposible vale Bueno, o sea, realmente tienen que apoyar mucho esto para que siga trayendo Roblox de vendidas Porque si no, no, no, no lo va a tocar nunca más, porque esto es... La verdad es que cuando me lo imaginaba dije, ah, bueno, es el oficial Dije, bueno, seguramente sea épico, sea entretenido Nos esté mostrando algo... algo curioso, pero no No le veo... no le veo lo curioso, o sea, el modelaje sí. es que está bueno modelaje quiere decir los modelos 3D están muy buenos aunque evidentemente limitados a lo que Roblox ofrece pero el sistema del juego el juego en general lo que tienes que hacer se me hace sin sentido honestamente es como ok y tipo uno termina esperando así como la parte donde uno dice oh sí está grandioso por ejemplo, esa parte, ¿cómo va a saltar esa parte? Cuando supongamos en el caso hipotético, un niño. Porque habitualmente el rollo lo juega a niño. Quiero va a este nivel. ¿Cómo va a pasar este nivel? Ah, cuando el combate me dice, ay, Rolo, yo juego este nivel siempre. Y ya bueno, me lo he pasado 20 veces. Tú eres manco. Y así como. Ups. Pero bueno, lo que voy es que he intentado pasarlo 20 veces y las dos veces que lo he pasado, me vuelvo a caer en la siguiente. Que es esta. Y aquí no sé si tengo que llegar allá. O tengo que llegar allá. En teoría tengo que llegar acá abajo. Y luego acá. Vale, ya pasamos a la parte donde estábamos trancados. Al menos es pasable. es lo importante. Y que queda poquito. Vamos para acá. El único problema es que si me caigo tengo que esperar 20 años a, a, a retomar la subida. No hay forma como de insta moverse ¿Me entienden? No hay como forma de. Apretar un botón y reaparecer, no, no, no, tienes que esperar a que te caigas todo el mapa y el mapa es bastante alto ¡Ay! No, no, me, lo, no me cuentes, no me la contes Bueno, ya damos casi Ya puedo sentir esa esa victoria, esas 40 de experiencia que nos vamos a ganar De gratis, bueno no de gratis, fue, fue sudor, lágrimas y mucho esfuerzo para llegar hasta acá Así que... Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, Lo logramos, lo logramos, gente Lo logramos, lo logramos Uy, casi me caigo Una subida Normalito Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos vamos Uno Dos Tres ¡No! Estamos sí, muy inspirados Pero... Hemos fracasado Ha fallado el intento Ahora sí, ahora sí Vamos la subida. Uno. Dos. Ya es nuestra esta victoria, ya es nuestra esta victoria. Ya es nuestra esta victoria. Ay. Ay. Lo puedo sentir, gente, lo puedo sentir. Vamos. Sí, lo logramos, gente. Hemos ganado el nivel de Accelerate o XLR8. Somos los más rápidos de todo el servidor, gente. Incluso ahora vamos a estar en el top. Si no estamos en el top, desinstalamos el juego. Lo intentamos, gente. No hay que olvidar eso. Eso es lo importante. Lo intentamos. Vale, qué es esto. Ah, eso ya lo, ya lo leí, ya lo leí. Ok, ok, ok, ya lo leímos. Aquí hay uno de Hex. Eh, bueno. Yo creo que vamos a dejarlo hasta acá, vamos a dejar hasta acá este stream, este stream, este video El título va a ser la carrera épica de XLR8 en Roblox, así que si quieren más videos de Roblox haciendo más cosas en este servidor No olviden dejarlo abajo en los comentarios, diciendo Robin por favor trae más contenido de Roblox Y si ustedes conocen un servidor o una experiencia como se dice de Roblox de ben 10 más épica Déjenmelo también aquí abajo en los comentarios o déjenmelo en el servidor de Discord que está en la descripción ya saben que hago directos en YouNow de vez en cuando y que pueden y suscribirse al canal si no lo están, si lo están conociendo por este video de Roblox. Y nada, saludos, y nos vemos la próxima vez con un nuevo video y una próxima vez que es hora de ser Adiós y tú.